¡Cocu a ¡Para ti te canto! Coco, coco, enseguida firme! ¡Cocu, firma. una perla, la he perdido en el mar, es una perla hermosa que no puedo encontrar, he perdido una perla, la he perdido en el mar, una perla preciosa, es una perla hermosa, La una perla, la he perdido en el mar, es una perla hermosa que no puedo encontrar, y a Dios solo le pido, rendido ante un altar, que me devuelva a Cuba, porque Cuba es la perla, me he perdido en el mar ¿Cómo vale, la firma para ti te eres la preciosa para ti te canto tu <risa> Perla, la he perdido en el mar Es una perla hermosa Que no puedo encontrar Y adiós solo no lo rendido ante un altar Que me devuelva Cuba Porque Cuba es la perla